Hola amigos del canal RANDOM, la semana pasada estuvimos en la Premiere de Sonic así que bueno, estoy aquí para contaros mis impresiones y los spoilers los dejaremos para el final del vídeo como ya sabréis pues Sonic es un personaje basado en los videojuegos de Sega y aquí comenzaría la primera polémica porque claro, cuando se publicó el primer diseño de, del personaje de Sonic que iba a aparecer en la película, pues las redes sociales casi literalmente ardieron, ¿no? Hubo mucho fan disgustado, hubo mucho hate, y es normal porque el parecido de este primer diseño con el personaje original de, de SEGA, el parecido es que es bastante cuestionable, ¿no? Así que bueno, eh, Paramount decidió darle una alegría a los fans gastarse más dinero pues en, en un nuevo diseño e integrarlo en la película de nuevo con, con su CGI y bueno, el resultado es bastante satisfactorio el muñeco pues... muñeco, el muñeco se parece al Sonic original y sobre todo eh, las proporciones son más correctas que la anterior porque el anterior no sé parecía una albóndiga pinchada en dos palillos, ¿no? pero bueno Vamos a hablar un poquito de los compañeros de aventura de Sonic. En primer lugar pues tenemos a, al humano que lo acompaña, que en este caso es el sheriff Tom Wachowski, que vive en Green Hills. Que bueno, esta sería pues una de las primeras referencias que vamos a ver en la película. Green Hills, como sabéis, es el primer nivel de, de, de, del videojuego de, de Sonic. Y eh, también habrá otra referencia a este nivel casi al final de la película en la que tendremos que pegar el oído porque aunque se escucha bajito eh, podremos reconocer eh, la música del primer nivel del juego, así que prestan mucha atención. Eh, este personaje humano está interpretado por James Marsden, que ya tiene experiencia en ser el compañero humano pues, de otro personaje CG. Hey, en este caso me refiero a la película Hop, en la que acompaña a un conejo de Pascua. El otro personaje humano importante, digamos, que es el villano. Villano, ya sabéis, que en este caso lo interpreta Jim Carrey, que nos va, bueno, nos va a regalar varios bailes e histrionismo a, a puñados. Está exagerándolo todo. Bueno, ya sabéis cómo es Jim Carrey, ¿no? Eh, su papel de villano, por supuesto, tiene que ser el Dr. Robotnik, como no podía ser de otra forma. El villano más icónico de, de la saga de videojuegos de Sonic. Eh, voy a contar así brevemente de qué va, insisto, sin, sin entrar en spoilers más que nada para ponernos en situación, ¿vale? Eh, nos encontramos con un Sonic jovencito, eh, inexperto, descuidado, eh, que por ciertos motivos eh, tiene que abandonar pues, pues su planeta, porque sí, Sonic es extraterrestre. Además, el planeta de Sonic está perfectamente ambientado en los videojuegos. Es como si hubiera cogido un nivel y lo hubiera, no sé, lo hubiera transformado en real. Hay puentes, hay, hay rampas, hay tirabuzones, están los famosos anillos que recoge Sonic. Y bueno, eh, Sonic pues viaja a la Tierra, eh, se instala en Green Hills y en Green Hills es donde conoce pues al Sheriff. ¿Qué ocurre? Eh, Sonic, como su poder principal es eh, la velocidad supersónica, eh, pues nadie en el pueblo sabe que existe Sonic. Sonic se lleva varios años viviendo allí y nadie sabe de su existencia, salvo el loco del pueblo. ¿Qué ocurre con el loco del pueblo? Eh, pues el loco del pueblo eh, ha hecho un retrato robot, que curiosamente, en otro homenaje, pues es el famoso meme de, de dibujo de Sonic, que, que corre... Que corre por internet. En fin, debido a algo que ocurre, el gobierno decide pues investigar qué ha pasado en Green Hill. Y para ello manda, pues, a su excéntrico y malvado Dr. Robotnik, el cual descubre de la existencia de Sonic y bueno, pues se le mete en la cabeza, pues. pues atraparlo, como no puede ser de otra forma. Y claro, bueno, nos encontramos con que Sonic tiene que volver a huir, y en este caso necesita recuperar algo muy valioso. Eh, como no sabe exactamente cómo llegar hasta ese lugar, pues aquí entraría pues nuestro amigo Tom Wachowski, que lo tendrá que acompañar como si de una ROM Movie se tratara, mientras viven varias aventuras y le pisan los talones pues nuestro enemigo y querido, por también querido, el Dr. Robotnik. Pues una vez que os he contado en líneas generales de qué va la película, bueno, pues vamos a valorarlo un poco. Eh, Sonic es eh, una película para todos los públicos, para mayores, para niños, eh, sobre todo el tono de la película es muy infantil. Pero claro, eh, padres, tíos que hayan jugado a los videojuegos llevarán a sus hijos a verla, así que bueno ciclo completo y todo el mundo contento la película es entretenida es divertida es un humor muy blanco y bueno pasa como todas no hay chistes que funcionan otros que funcionan menos pero eh, tiene algunas escenas memorables y divertidas como por ejemplo la de la tortuga la tortuga es bastante divertida también tiene otras escenas que llaman mucho la atención, sobre todo por la factura técnica que tiene y es que dispone de una o dos escenas en plan en X-Men, pero X-Men eh, me refiero con las escenas de Quicksilver, es decir, eh, ya sabéis que Quicksilver es un superhéroe que también va a gran velocidad, ¿no? Pues ocurre pues que las escenas son más o menos calcadas, es decir, eh, Sonic tiene una velocidad supersónica y mientras Sonic se mueve, eh, todo el mundo parece que está quieto, ¿no? Aunque si soy sincero, eh, vale que Sonic es muy rápido, pero esto es bastante exagerado. De hecho, en ocasiones parece que no es que vaya rápido, sino que, que congela el tiempo, porque bueno, hay momentos que la gente no se mueve absolutamente nada, pero hay otra escena concreta en la que vemos que sí, que, es un, que hay un movimiento muy lento, pero hay en otras escenas que no. Aparte que vemos muchas veces pues, a Sony quieto como pensando, ¿no? Eh, lo cual me choca un poco porque eh, si está quieto no debería estar a, a esa gran velocidad, ¿no? Es un poco complicado, la verdad. Algunos dirán, no, es que por física tal y cual. Bueno, no sé, no sé. No lo sé, lo mismo me equivoco o, o lo mismo no. Pero sí es cierto que es bastante exagerado. Sonic, al menos en los videojuegos, eh, no tiene ese tipo de velocidad tal como da para dar la impresión de, de que el tiempo se ha parado. Pero en fin, eh, son escenas que están muy, muy trabajadas, eh, divertidas claro, porque bueno Sonic aprovecha esos momentos pues, para hacer de la suya, para hacer alguna travesura y alguna trastada que, bueno, eh, al menos nos arrancarán una sonrisa. Pues llegó el momento de los spoilers, así que si os interesa ver la película, yo os recomendaría que pararais el vídeo. Eh, si no vais a verla o no os interesa, bueno, pues podéis, podéis seguir con el vídeo y bueno, aunque no voy a entrar muy, muy en detalle, sí es cierto que voy a revelar cosas de, de la trama en general, ¿no? Así que bueno, pues voy a empezar. Lo primero, como he dicho antes, es que tenemos a un joven Sonic. Es inexperto, descuidado y llama la atención de una tribu que, bueno, eh, quiere conseguir su poder. Así que a Sonic no le queda otra que huir usando uno de sus anillos que abre un portal hacia la Tierra. A Kring Hill como ya hemos comentado anteriormente, ¿no? Eh, vive durante varios años allí con los humanos, se mezcla, pero eh, Sonic se siente muy solo. Es el único de su planeta, no se puede comunicar con los humanos. Más que nada porque no saben cómo, cómo van a reaccionar, ¿no? Eh, Sonic, bueno, pues aprovechando su super velocidad, pues también tiene mucha libertad allí. Es decir, puede pasar entre la gente sin que le vean. Eh, se pone a ver películas de, de Keanu Reeves desde la ventana del de sheriff sin que lo vean también Y bueno, una serie de, de situaciones en, en la que, bueno, hay, hay comicidad, hay... Momentos para que conozcamos al personaje y, sobre todo, el eh, que descubramos esa soledad, pues, pues está sufriendo aquí el amigo Sonic, ¿no? Debido a esa soledad, pues la frustración eh, llega a generar que, que, bueno, que cree una potente descarga que deje sin electricidad, pues, pues bueno, pues a toda, a toda la, no sé, a todo el pueblo, todas las ciudades de alrededor. Así que el gobierno, al pasar eso, pues. como no saben qué ha sido, pues se le ocurre enviar pues al más excéntrico de sus científicos. En este caso, evidentemente, es el Dr. Robotnik, ¿no? El Dr. Robotnik, que eh, bueno, eh, que aplica la ley como le da la gana. Y que bueno, consigue llegar a descubrir a, a Sonic. Encuentra a Sonic y bueno, su objetivo es pues. atraparlo. Ya que, bueno, parece que las púas que se le caen a Sonic individualmente tienen una gran carga energética. Así que el Dr. Robotnik las usa pues, pues para aprovechar su poder y bueno, atrapar a Sonic, eh, explotarlo como fuente de poder y sobre todo diseccionarlo. ¿Qué sería de un científico que no quiera diseccionar un, un extraterrestre? Por supuesto, tiene que ser así, ¿no? No falla en la película original, pues no es evidentemente. Esto es como si nos marcamos un ET, ¿no? Pero bueno, eh, olvidemos esto y sigamos. Tom descubre a Sonic y le dispara un dardo tranquilizante. Pero claro, eh, Sonic eh, justamente en ese momento iba a escapar a otro planeta y lanza el anillo. Pero claro, al ver la camiseta de Tom que pone San Francisco, pues algo pasa y el portal que abre es hacia San Francisco. Con la mala suerte que la bolsa de los anillos... Que, es la, que son los que abren los portales, se cae allí en San Francisco, encima de un edificio. Con lo que, bueno, eh, el objetivo ahora es que Tom se lleve a Sonic hasta San Francisco porque Sonic no sabe llegar. Mientras tanto, el Dr. pues los va persiguiendo y, y bueno hace un despliegue de drones y de, de vehículos que, que, bueno, como si fuera un videojuego. Realmente no recuerdo si alguno de estos salía en el videojuego, pero bueno mmm, no lo recuerdo, la verdad, yo creo que, que no tienen mucho que ver. Pero bueno, ahí está. La idea, o por lo menos el concepto es el mismo. Un vehículo que lo vas se va transformando en otro, pues cuando va recibiendo daños y luego en otro, en otro, en otro, en otro. En fin, que una vez que han localizado. que ha localizado Sony los anillos, pues se prepara para irse, pero. Otra vez llega el Dr. Robotnik. Que por cierto, eh, nada más empezar la película, eh, empieza, digamos, eh, pues como hacen otras muchas películas, ¿no? Con un flashback. Empieza el Dr. Robotnik disparando a Sonic mientras huye. Y de ahí empieza un flashback donde nos cuentan toda la historia. Y sigue en este momento que os estoy contando. Es decir, en el enfrentamiento con el Dr. Robotnik. Vale, pues una vez que se ha enfrentado con el Dr. Robotnik pues, bueno, una vez que se ha enfrentado, mientras se enfrenta con él, consiguen vol volver al pueblo. Y en el pueblo, pues, cuando Sonic eh, parece que, que está a punto de morir, pues digamos que los habitantes del pueblo, pues, le prestan su ayuda y, bueno, eh, y, y el sheriff considera a Sonic su amigo, y entonces, esa soledad que tenía Sonic, eh, y ese no tener amigos o gente con la que relacionarse, pues todo cambia y vemos la versión más poderosa de Sonic y bueno yo creo que como spoiler está bien al final pues gana Sonic, gana lo bueno el Dr Robotnik pues se lleva a su merecido y bueno veremos un cambio físico del Dr Robotnik en el epílogo y sobre todo lo mejor es que tendremos una escena post créditos con un personaje muy icónico en la saga de, de Sonic que, que... bueno, no sé si revelarlo no sé si revelarlo porque es un spoiler muy gordo pero bueno, venga, os voy a dar una pista si ¿sí? sí, aquí yo creo que todo el mundo conocemos a Sonic tiene dos colas tiene dos colas yo creo que ya todo el mundo sabréis de qué personaje se trata pues bueno, esto probablemente dará lugar a una secuela que ya sabéis, dependerá de la recaudación, de, de, si tiene una buena taquilla y y bueno, no sé, yo creo que la película tiene todas papeletas para hacer buenos números porque ya os comento, es entretenida, es divertida, es muy, muy llevadera y bueno, y está muy bien enfocada tanto a padres como, como, como, como a niños. Así que bueno, eh, hasta aquí pues los spoilers y ya por último pues nada. Voy a despedir el vídeo, espero que os haya gustado esta review un poco improvisada y nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta luego!